no puede ser este sonido de nuevo se están tomando la radio mi a esta hora la selva se apoderó de .fm.cl y los simios toman todo el control el profe station vuelven con su segunda temporada más recargada con noticias, sarcasmos, críticas de la política ácidas con un toque de humor negro de la contingencia nacional, de la farandulilla al estilo capital de los Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Muy noches. Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado... El país de los simios. ¡Sí, mi mierda! ¡Sí, me ¡Ay, qué me ¡Sáquenme de la Latinoamérica! De Hoy día somos el país de los simios. Exactamente, somos el país de los simios. ¿Cómo están muchachos? Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme a esta capital de los simios Prime que la hacemos cada vez que hay una cosa importante que comentarle y que compartir al país. Uf. ¿Qué quiere que le diga? Cuesta sentarse. ¿Cómo está? La verdad cuesta sentarse. ¿Cómo está el ánimo? A ver, yo estoy así como no sé. Como desalojo de orfanato podría decirse. <risa> <risa> a ver, nosotros nos ten, A todo esto eh, quiero decirle a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo que estamos en .fm.cl y también estamos en todas las plataformas de .fm.cl, a todo esto en estas elecciones presidenciales 2021, que a todo esto vamos a decir las redes sociales inmediatas. Tenemos hasta WhatsApp ahora, estamos, estamos Déjale, en otra. Ah, estamos en eh, otra. Aprovechemos, aprovechemos de durar lo que duremos Sí. <risa> antes, que, antes que nos corten el wifi <risa> claro Oye, estamos, estamos en, en facebook. Facebook. Estamos Paco, facebook antes ah, que ya. diga a las redes antes ya. que diga a las redes que don estecho me traiga una chilita por favor y ahí usted puede decir ah, pero ah pero no faltaba más por don profe ¿eh? ya a ver cómo eso a ver cómo es <risa> que me traiga una chilita ya a ¿eh? ver ya. No, y ahora usted por favor continúe con las redes bueno, sí, continúe con las redes por Estamos, favor, no estamos en la capital de los Simios Prime En las redes.fm.cl, Estamos en Facebook Estamos en Facebook eh, Totalmente en vivo, en directo Estamos en Twitter Donde nos pueden ver, ahí suenan los monos ¿Sí? Ya estamos recibiendo llamadas Ya estamos, ya, ya estamos recibiendo llamadas internacionales Ajale. Estamos en Twitch Luego estamos en Instagram Un ratito más Sigan sí, ustedes sí, mientras yo contesto aquí esta llamada internacional. Ah, ya, o sea, con los ah, del extranjero. Sí. Del ¿De extranjero. ¿Están Ahí. llamando no, de no, Venezuela? ¿No? Ah, ya, ya. ¿Para felicitar? <risa> no, de la sucursal de Venezuela. ¿Sí? <risa> sí. cochani <Por> <risa> O no. Ah, ah muchas gracias. gracias de station. Station. Oiga, don profe, dígame cómo está el ánimo. Eh, la verdad por el suelo sí pues yo la verdad es que estoy más triste que el final de Marco <risa> pero, Oye, pero bueno al final encuentra a su mamá que está en Buenos Aires ah Oye, sí, mire más encima está allá no se pudo ir por el mejor país todo caso va sí, de Italia a Buenos Aires a todo esto ¿No? A, a todo esto muchachos eh, está a yo la yo todas las redes sociales para introducir que como siempre nuestra cámara está en la plaza ahora de dignidad no se llama plaza italia plaza de dignidad tenga claro no va a tener que cambiar el número la leyenda y está llena bu, está llena sí sí bu. bueno celebra está llena bueno. todo Santiago sí eh, por ahí de ahí decía eh, cómo decía la weá? no me acuerdo <risas> Pero lo voy a buscar eh, Bueno, tenemos el presidente que nos merecemos Tenemos eh, también eh, la realidad que, que nos merecemos ¿ya? Eh, Y no sé, no sé qué más comentar eh, de esta gran eh, derrota de Lord Cass eh, Había fe, pero la verdad que no había seguridad, creo yo De que se pudiera ganar esta elección Era muy difícil A pesar de todo, yo creo que la gente eh, igual compró el discurso de Boris eh, creo que la gente también hizo caso omiso a todas las mentiras, a todos los cantos de sirena, a todas las pruebas empíricas que, que pudieran haber. Eh, dice, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados y yo concuerdo muy bien con eso wow ¿Ah? ¡Qué poderoso! Eh, no sé también eh, qué va a pasar a futuro. Tenemos un futuro muy incierto de aquí para adelante. Pero... Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué más les puedo, oye, podemos decir, pues? Oye, eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar. Bueno, tú, tenemos el gran vocal de mesa, todo esto que nos tuvo la semana... La, perdón, el mes pasado. Aquí está el profe que nos va a contar un poco. ¿Apareció la niña todo esto, no? Eh, apareció la niña. Ya, ¿y, y está, qué estaba haciendo? En esa... No, haciendo la cimarra completamente. Ya. Oye, y eh, bueno... Seguramente los que nos estaban escuchando, no sé si tú también eh, estuvimos en las primeras horas de este cierre de mesa, estuvimos con el gran análisis de dos grandes ingenieros, uno desde Buenos Aires y otro de Puerto Montt, que lo tendremos, si Dios quiere, más adelante, con un gran análisis de lo que se viene en los cuatro años siguientes. ¿eh? Eh, que no quiero adelantar wow. nada, pues vamos a tener, si Dios quiere, a Andrés más adelante y nos van a, hacer, nos van a, ahí a dar el mismo análisis y probablemente también a Eduardo. Démosle un poco de humor a la, a la capital. Hay que, hay que darle un poquito de humor dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda. <tose> <tose> Miren, para empezar, para empezar. Si usted tiene alguna mascota, cuídela. Cuídela mucho. <tose> Qué maldito, güey porque se vienen ya los nuevos cortes ya sobre todo ese eh, eh, solomillo de perro oye yo estoy pensando a todo esto y quiero darle un gran saludo a través de la capital de los simios Prami a través de .fm.cl a todos mis amigos venezolanos que hace un poco, algunos hace 10 años a, algunos hace 5 algunos, y la mayoría hace si menos se vinieron de Venezuela para escapar de un régimen totalmente democrático totalmente maduro totalmente eh, tolerante del régimen democrático de la República Bolivariana de Venezuela y jamás se pensaron que estarían acá junto a Don Gabriel ¿Cómo le dicen a usted? El Don Gualo Don Gualo Boric Sí, mira yo creo que los venezolanos que están acá, los que llegaron hace poco, sobre todo por Paso Colchán y toda la cuestión, yo creo que, no sé si tienen más suerte que el haitiano que llegó después del terremoto. Porque tienen un terremoto grado 7, ya, que destruye su país y llegan acá, y lo primero que pasa, pum, un terremoto de nuevo, en el 2010. No sé si se recuerdan la primera oleada de haitianos que llegó. Sí, pero digamos, digamos luego que los últimos veneca, como tú le dices, profe, los últimos veneca. Eh, llegaron un poco El, el raspado de la olla Que ya viene en medio y Los primeros profesionales Que vienen a aportar <coughs> viniendo, que, Escapando el surderío Bienvenidos al nuevo Chile, amigos Oigan, Hola, amigos eh, Bueno, todavía no asume este hueón Y ya me está sacando de las redes ¿Ya? Ya, ¿Ya? ¿Ya se te está cayendo el internet? Sí, ya se me está cayendo el internet Así que, bueno No sé qué nos vamos a dejar para... De aquí en adelante el futuro, muchachos. Pero bueno, ya tenemos nuevo presidente. Eh, ganó por una contundente diferencia. Eh, chuta, y bueno, la verdad no sé qué más agregar. Eh, como le dije, ya estoy más chiste que no sé qué otros, eh, otras definiciones hacer. Pero también, consentimiento ha encontrado. ¿Mm? A ver, a ver, ¿cómo es eso? Sí, sentimientos encontrados porque, bueno, hubiese sido muy bueno que hubiese ganado cast en ese sentido, pero también siento que las nuevas generaciones debe, deben probar un poco este régimen o, este, o esta ideología para que sepan que es eh, un poco el socialismo. Yo creo que las eh, nuevas generaciones, del 2000 para adelante, y eh, creo que a lo mejor le dieron el triunfo a Boris, han vivido dentro de un eh, sistema muy instantáneo para ellos. Un sistema que les ha facilitado y les ha dado, eh, no, es, no, no vamos a decirlo todo en bandeja, pero sí ha sido mucho menos duro que para la generación de nosotros que le doblamos la edad. ¿eh? Y que supimos de las carencias, que supimos también de la falta de oportunidades, que supimos de la falta de, de dinero, que supimos de la falta de muchas cosas. ¿eh? Las nuevas generaciones, la verdad que no saben de eso, no saben de este tipo de régimen eh, Y se han enterado por lo que los han adoctrinado o por lo que han leído por ahí o se han informado más que nada en redes sociales. Porque tampoco se encargan mucho de eh, investigar la historia. ¿Eh? Entonces, como le digo? En ese sentido puede que sea bueno, pero también es un, ar un arma de doble filo. Ya con todo esto que se está viviendo con la constituyente, por la nueva constitución que va a salir, a lo mejor va a ser a vida ojalá que no. ¿ya? Pero pero bueno, vamos viendo en el futuro cómo se va dando. Mira, yo empecé a ver lo... El, los datos, porque bueno, a todo esto le, le, les comento que hoy día la, la elección en cuanto a hacer vocal de mesa, votó mucha más gente de la que había votado en la primera vuelta en la primera vuelta votaron 157 y ahora votaron 196 personas, bastante más en mi mesa por lo menos, eh, Don Gualo ganó 115 a 79 que es una, una paliza bastante grande un botón nulo y un botón blanco pero eh, ya cuando estaba entregando la caja yo me estaba dando cuenta que eh, Don Gualo estaba ganando y que su ventaja ya era prácticamente remontable. Y ahí es cuando uno se pone a pensar y decir, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿qué hicimos mal en ese sentido? Oye, a ver, un, un par de cosas y to, un poco un, humor, un poco mono y un poco serio. A ver, eh, tú dijiste, llegaron a votar más gente. Votó más, esta es la elección que ha votado más gente, más incluso que el plebiscito. Sí. este es el presidente con más votos que ha salido y el que además con más amplio margen 11%, 11%, 11%, más de un 11%, que es un 12%, 11 y 7% de diferencia eh, con respecto a Lord Cast, eh, es el presidente más joven es el presidente que viene del lado más extremo, tiene varios récords, ojalá como comentamos aquí tras fanbalina con mi mamá, ojalá que no sea el triste récord de que no cumpla su mandato, bueno, pero es otra cosa, eh, pero me, y otra, eso como para anotarlo, pero me quedo dando vuelta a lo que decía Station, cuando hablas de régimen es porque vamos a estar tan cagados que vamos a bajar de peso <risa> una, una de esas cosas puede ser <risa> ya entonces ustedes vayan viendo a sus perros con otros ojos eh, <risa> traten de alimentar los pies lo <risa> posible <risa> y, y de mantener el pelito corto ¿sí? porque recuerden. esta, wea, ¿eh? esta sí, recuerden. se pega en las papas cocidas claro recuerden el lado que duermen porque siempre duermen por un lado es el más duro claro. el otro lado el <risa> bueno a que dicen lo harto soben lo harto para que esté bien dobado ¿ya? claro para que esté bien ternito <risa> Mira, no sé, yo creo que nosotros, mira, en Chile, de verdad, si ya hablando un poco más en serio, somos unos malagradecidos. Y yo le doy la bienvenida al nuevo socialismo que se viene, porque, mira, aquí, burguesamente, estamos acostumbrados a comer tres veces al día, güey, ¿cómo como es eso? Tenemos no, que ser como pobre. los países más progresistas, más desarrollados, que comen un, con suerte una vez a la semana. Pero, bueno, si no le aprendemos al chavo del ocho, weón, o sea, el, claro. el chavo era un socialista de tomo y lomo. Claro, vivía de la punta bueno, de jamón, no pagaba sí. dinero. Oye, ustedes que toman pura cervecita y destilado, vayan acostumbrándose a este vasito de agua nomás. ¿eh? Sí, ¿con cuernos nos va a quedar agua limpia, pues, don Paco? <risa> Cuando exista suministro. Claro. <risa> claro. Y de pronto y, y, y de va a decir, ¡ah! Se fue la luz, la puta madre. Claro. Una cosa así, claro. ¡Uy! Se pone mi abuela. ¡Oh! Qué pena, güey. <risa> estaba el ventilador. ¡Puta que lata, güey! <risa> Bueno muchachos, ustedes tienen que tener claro que ya vamos a empezar a cambiar la tarjeta de débito por una tarjeta de racionamiento, así que todos los bancos van a empezar a emitir nuevas tarjetas sin chip ¿ya? Claro. Y, y de cartón. Claro. Ah, co como las la, la, la de vacunación que teníamos al principio, de, esa, de esas. Esa misma. Exactamente. O sea, estos teléfonos inteligentes que este a todo esto, el de la radio y este es el mío, yo ya tengo dos, que creo que es muchos teléfonos, ¿no? Propios. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirá Boric al ver ese tipo de teléfono? Porque ese teléfono es más inteligente que él. Oiga, no hable mal del presidente electo, oiga. No, si sí yo no estoy hablando mal, pero... Todavía no Yo Tampoco tengo, tengo la cifra, ¿me ¿entiende? Por eso claro. yo digo esas cosas. Porque, oiga, como decía don Eduardo Parra, que también oh, quizás lo tenemos más rato aquí, eh, este es uno de los pocos programas que vamos a tener probablemente más adelante donde vamos a poder hablar libremente, probablemente eh, no, ustedes saben no. los, fu los funados que vamos a estar en un futuro nosotros o sea nos van a mandar a llamar a declarar y a dar explicaciones de por qué el, el, el nuestras eh, declaraciones en estos programas nos va a tocar gulach en el desierto Sí <ríe> vamos a tener que hacer patria ahí en pica <ríe> yo que lo, lo que no tengo lo que tengo claro que no estamos en ahí lo que estamos viendo en la cámara que ustedes saben en la plaza de la dignidad yo ya me estoy subiendo al carro eh, no estamos ahí completando esa plaza de la dignidad tan bonita tan llena de tierra y sin pasto no estamos ahí pero estamos en este programa porque este programa es para yo lo estoy ocupando para Reino, porque en el otro fue más de análisis, a ¿eh? todo esto. Por supuesto, el país de los simios ahora es para quedarse la porque ¿no? Ya no se llama la capital. Es el país claro, de los la, simios. La vamos a cambiar, la vamos a cambiar inmediatamente el nombre del programa. Ya no es, claro, ya no es la capital de los simios prime. Este es país. De los Exactamente. Simios, el país de los simios, sí. Y pues Chile ha hablado, Chile ha decidido y por lo tanto... <tose> uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Bueno, ahora, ¿qué esperan? Que, ¿Que demos un análisis más serio, más sensato? Ahí está, Eso ahí lo ya, ya, ya, ya le cambiamos el nombre, ya le cambiamos el nombre. Sí, bueno, bueno. No, no, Paco. <ríe> Rápidamente. Excelente, excelente. Mira, a, ahora nos ¿Bori... queda la menos ladería oh. y, y reírnos un poco de, de la desgracia nomás. ¿Es Oiga, País dice, de los pero... Simios? Perdón, perdón, este hecho, ¿es País de los Simios o Boriclandia? Como quieran llamarlo, o Warilandia. Uy, no, es más nombre. Oye, podríamos ponerle Boriclandia para que no nos funen tanto después, ¿eh? Porque claro. nos, van a a, nos van a llamar a declarar. ¿Mm? Oigan, pero ustedes, con la mano del corazón, ¿pensaban que esta elección podía ser ganada por los cast? Yo tenía una secreta y pequeña esperanza, bueno Mire, de He hecho, estamos todos ahí, güey. Ah, sí. sí. <risa> ¿Un sí sí American país un, ¿Un American Pie? Ojalá fuera un American Pai. Sabes que lo voy a hacer, ¿no? una American Pai, eh, para llegar con un hoyito la cuestión allá. <risas> pero profe, usted va a ser de país a lo mejor en ese, en esa apuesta. Oye, yo ¿no? te juro, yo te juro que pensé que iba a ser voto a voto, ¿ah? ¿eh? Y a ser ya. Es que, a ver, es no, que... si fue voto a voto, don Paco. No. Voto a voto para Mónica. <risas> ah, bueno, está bien, claro. Es que. Te, es que 11,7% de diferencia, o sea yo pensé y todos pensamos yo creo a, a, cuando empezó el día, incluso ayer que hacer voto a voto, los apoderados y la cuestión, y que hacer una cosa que hacer más o menos manejable, y que bueno cualquiera de los dos ganara y hacer, pero una vez pero este, este gallo aparte de ser presidente más joven cumple todos los récords, o sea 11,7% de diferencia la, can, la, la cantidad de simios que votaron por él Sí. Ojo que tiene otro récord que es de ser el presidente que nunca ha trabajado y tampoco tiene profesión. No, oye, pero espérate, ahora sí que va a tener profesión porque ya eh, delizó la universidad, la facultad de derecho de la universidad de Chile que felicita al nuevo presidente electo. Que probablemente que tú... le va a dar, le dar un, o, que... un título honoris causa, probablemente. <risa> Sin titularse claro. y termina como honoris causa. Y se lo va a entregar la canelo. <risa> Ay, ay, ay, muchachos. No no hay ánimo para humor, ¿eh? este humor está como medio. Sí, estamos bajando los puntos, ¿eh? estamos como en el rating es bajo. Que, del... Es que, don Paco, la verdad es que esto se viene pesado, se viene serio, yo creo. O sea, tratamos de hacer humor acá en la capital, acá en el país de los simios. Pero la verdad es que esto es eh, un poco, eh, digamos, preocupante, ¿ya? Eh, la gente a lo mejor nos va a tomar como alarmistas O como que estamos haciendo mucho mucha pompa con todo esto Pero la verdad es que con todo el programa que tiene Boric Y con todas las medidas que quiere hacer De hecho, lo acaba de decir en su discurso La AFP ya se van a acabar Y esos fondos se van a ir a un fondo estatal Entonces, de partida, vamos a empezar con una fiesta de plata Que van a ser nuestros fondos de pensiones eh, que se van a empezar a repartir a gente que a lo mejor nunca ha trabajado o, o, o, o sin nuestro consentimiento porque ¿Nuestros? ese proyecto ya está presentado ¿Nuestros Don Estichon? ¿Nuestros? Es que... <risa> todavía, todavía no, todavía son O sea, todavía, todavía son nuestros Todavía son <risa> nuestros, si sí, todavía están ahí Pero ya El hay un proyecto por... <risa> Exactamente Pero ya hay un proye proyecto presentado por la prueba de este y por Navarro y por muchos otros eh, diputados que eh, quieren eh, nacionalizar los fondos de pensiones eh, Ojalá que en este caso la abuela Que eh, no damos un peso por ella Logre el eh, quinto retiro o el 100% de los, del retiro Hueón, mira, mira, mira ¿Sabes lo que está diciendo este dicho? Que ¿Qué en diciendo? este momento nuestra última salvación, nuestra única salvación, <risa> es la abuela, weón. Weón, a lo que hemos llegado. <risa> a, que chulo, a lo que ¿no? hemos llegado, ¿cómo estamos como <risa> país por la cresta, weón? Abuela, sálvanos con tu pluma mágica. Oh, me convierto en un nietito, weón, y yo firmo por el Partido Humanista, <risa> weón. Sí, weón, yo corro como Naruto por todo Santiago, por tu pelado. Sí, sí. <risa> <risa> en serio. <risa> Oye, eh. Le voy a preguntar a mí se si me fue la onda, ya, ya, ya, ya da lo mismo a esta, esta altura da lo mismo. Eh, no, a ver, ¿ustedes pensaron este así que iba a llegar a, a ser así que esta, estaríamos tan pero tan eh, por el suelo hoy día? Yo por lo menos nunca pensé que la diferencia iba a ser tan abismal. Nunca pensé que. Yo pensé que a lo mejor hasta se tenían que ir a revisión en el Cervel. Pero ya una diferencia de 11% la verdad que no lo. Pre... Yo creo que no lo prohíbe nadie. Nadie. No, no ni... ni siquiera, ni siquiera Don Gualo, ¿ah? ¿eh? Ni siquiera Don gualo yo creo que Don gualo está con un orgasmo de aquello. Sí. Sí. Esta noche va a estar buena, Don Gualo, y la polola Don Gualo, uy, ay ay. No, esta noche va a tortura, que... no sé si me explico. <risa> o sea, los Jales van a sangrar mucho más este, esta noche. <risa> Ay, ay, ay, qué prueba de pelo, Pero, qué weá. chao No, para nada, no, ya se fue a la mierda todo eso, o sea, no le van a exigir nada Porque entiendo que salió una ley en donde los diputados y senadores ya se tienen que eh, hacer exámenes antidrogas y todo eso Pero el presidente no le toca No, no si le va a tocar, aquí. le va a tocar harto el, entonces, oh, sí. que, tú caché que cheque, el presidente tiene amigos en la C, entonces no hay problema. Bo. Sí, pues. Oye, y preparémonos para los programas que se vienen. Aló, presidente. Eh, presidente contigo. TVN ya eh, intervenido en forma eh, super fuerte. Se llama vamos a tener. TV Boric. ¿Ah? Sí. Mira. Tú caché que cheque, Boric estudió Derecho. No terminó, pero estudió. ¿Cierto? Claro. Cagó la jueza. Bueno. <risa> Ahora va a ser él el que va a dictar. ¿Y qué es lo que va a terminar en cada, en cada caso? Ex propice. Ex propice. Hoy, imagináis, va a ir una abuelita con el hijo de no, que mi hijo me quiere echar de la casa. propio ese vieja mierda. <risa> y se van los dos cagando para tener oh, una familia meca claro. para acá. Exactamente. <risa> o sea, los que tenemos varias propiedades, fuimos. No, ya fuimos buenos, la no, verdad mira, es que... Bueno, o sea, es que el, lo primero que se va a expropiar va a ser el aloe vera, güey. Sí. Porque, porque ¿Qué? Tiene muchas propiedades, güey. <risa> qué bueno, qué buen un poquito relajo a esta hora de la noche. El atún también se va a expropiar porque tiene omega 3 y esa va también también cualquier propiedad. <risa> Oiga, pero se nos viene pesado, lamentablemente, chiquillos Bueno, ojalá nos equivoquemos aquí Nosotros estamos en, aquí en el país de los simios Ya no es la capital Para echar la talla, para relajarnos un poco Para cagarnos de la risa un poco de este, esta tragedia griega De haber perdido por un margen tan amplio eh, pero poniéndonos un poco más serios, yo creo que se viene fea la cosa. ¿ya? El programa de Boris eh, tiene por eh, concepto de aumentar la, los impuestos, eh, sacar eh, la plata a los super ricos, que los super ricos van a pescar su hueá se van a ir al tiro, eh, aumentar eh, los impuestos a las benzinas, aumentar el impuestos a las pymes, eh, sacar la plata de la FP y, y dejar suprimida la ISAPE y muchas cosas, sum, suma y sigue. Entonces, <risa> tenemos un comentario. País va ¿Mm? Tenemos un comentario hasta ahora. <risa> Está muy Léalo. Bueno. Ojalá se le legalicen la marihuana para poder pasar estos cuatro años drogados. Muy bien, <risa> no bien. ¿sí? Tiene toda pero, la razón. Pero es que este huevo es muy barso. Si ya, pasa, ya ha pasado estos 20 años drogados. <risa> y sin justificación. Y sin justificación, y ahora quiere pasar a estos cuatro más. <risa> Oiga, pero creo que las empresas de telefonía con Boris van a tener también beneficios en ese sentido para la población, porque las bolsas van a estar mucho más baratas. ¿Las la bolsas de qué? Bueno, iba a decir de minutos, pero también hay otras bolsas que van a estar mucho más baratas. De la bolsa de caca, ya. Bueno. No, la bolsita de 10, digo yo, la bolsita de 5, el raspado de muralla. Ya, mire, yo la, sé... leche, la leche con cal. <risa> Mira, yo tengo claro, yo tengo claro que hay que empezar a aprender y recordar los viejos tiempos, cabrón. ¿Se acuerdan cuando ¿Color? uno tomaba con una bolsita de, de, de té y después le daba un poquito de color y se la pasaba la taza al lado? Y después se la pasaba la, otra, la rendidora y que te rendía como cinco tazas una pura bolsita. Ah, la, me, la mesa al te... té, la mesa al té supremo. Claro, y, y después... Sí, la colgamos en el techo para que se seque, güey. <risa> o oh, la podemos plastificar también, pues. Claro. <risa> Mira, Oye, el papel higiénico pues digamos... lo vamos a poder ocupar por un lado, lo dejamos en el techo secando y después lo ocupamos por el otro. <risa> <risa> o, o, o ir todos los días a una estación de metro que te den el Publimetro y después lo puedes dejar en la casa, suavizarlo un poquito, ¿ya? Y ocuparlo también en el baño. Perdón, ¿la ¿qué son las estaciones de metro? Creo que no van a existir más adelante, Ah, ¿eh? Ah, verdad. No, pues ahora se viene ferrocarriles. ¿eh? Ferrocarriles okay. de Estado. Sí, pues. eh. Oye, hoy día van yo escuché... Poner... dame un segundo, correcto. <risa> que hoy día yo escuché que mucha gente decía así como... Hoy oh, nos quitaron las micros y empezaron todo. Nueva propuesta de Boric. Trenes de acercamiento a los locales de votación, güey. <risa> <risa> Vamos a tener trenes de acercamiento, exactamente. Eh, pero... Bueno, es el país que nos tocó, lamentablemente, bienvenidos a Argentina Venezuela. ¿eh? <risa> donde todo, donde todo puede pasar. Eh, somos una lang larga y franja, y angosta franja de tierra, eso mismo. Eh, en la cual eh, bienvenida a la pobreza, pues, lamentablemente. Oiga, podríamos tener el hashtag ahí en nosotros, en, en nuestro Twitter, eh, don eh, Profe. ¿Ya? De la capital todos somos Juan Herrera ahora. ¿Verdad? Ah, ¿Y eso por qué? Por, a ver, a ver. ¿por qué? porque vamos a ser igual que un hueón Pues vamos a estar sesante ah. vamos a estar buscando pega, <risa> vamos a estar al 3 y al Cuatro con la plata. O sea, volvimos a lo... Esto van a ser los... No, no, a ser los 80, van a ser los 70. Oiga, eh, de hecho eh, dicho sea de paso, eh, don Paco, eh, para decirle a toda la gente que nos escucha, eh, hoy día se atrasan los relojes, ¿ya? Para que tengan claro. Se atrasan a, a, a, mismo? 70 a, a 1970, ya. <risa> ah, ya, perfecto. Así que para que a, a, ajusten también eh, su horario y su reloj. Oye, ¿A esto? ¿A... No, dale, dale, profe, perdón. Estoy revisando Twitter y la tendencia a todo gratis es tendencia en Chile. Y Pamela Giles ah, también. Ah, mira. Oye, eh... Oye antes de irnos a, a la pausita, porque yo creo que estamos en, en Lora. Eh, le, le iba a comentar... Eh, ya, me confundiste con el todo, con el todo gratis. Eh, ah, puta, no, ya, ya se me fue. Siguen ustedes, no, si se, me... Ah, chao, se me fue. Concha. Oiga, y más sentido pésame al weón que a las 5.59 de la tarde venía atravesando Colchane, ya, y se quedó parado ahí. <ríe> y haber gastado tanto zapatilla para llegar a un régimen comunista. <ríe> en verdad, Esa es la cueva. Güey. Sí, en güey, verdad claro. es tener mala cueva porque de verdad eh... no mira, no hoy día que venga llegando el 10 de marzo así, a, la, a las 23:59, que es cuando asume cuando va a subir eh, Borja. Ahí van a ser las fronteras abiertas, claro al pueblo libre, como lo tenemos hoy a la porque noche, porque migrar es un derecho humano. ¿Qué te pasa, weón? Bueno, Soy ahora en, todo caso, en todo caso, ya no van a llegar más migrantes a pie, sino que ya van a venir el charter. Eh, yo creo que la aerolínea que tenía la Bachelet va a volver a activarse. ¿ya? Eh, pero la inmigración va a seguir llegando, creo yo. Eh, Mire, no creo que vaya a cambiar mucho en ese sentido. Aquí, en esta tribuna, les propongo algo algo súper importante, súper potente que a lo mejor nos no puede solucionar la vida juntémonos con un grupo de unos 20 o 30 huevones, no más no más que eso y formemos un movimiento primero, un movimiento social pongámosle, no sé eh, Pati Pelado, y con ese movimiento nos adscribimos al, al tipo de amplio porque son miles de movimientos. Entonces, nos no adquirimos al fraude amplio, no tenemos que ser partido político y vamos a tener todos los beneficios del Estado. Que ya ni siquiera es militar en el Partido Socialista para obtener la tarjeta de racionamiento. Sino que ahora basta con un pequeño movimiento social y la rompí, güey. Capaz que sea ministro de Educación, pues En todo caso, profe. Sí. Eh? ¿Eh? Buena, La dejo dibujando, la dejo, ahí voteando, la dejo ahí Buena, parece. buena, buena. oye vamos a una pausita, muchachos. Ya pues vamos con ah, ya... el requisito, sí, momento, el Ajá. requisito para estar en ese movimiento obviamente es vivir en Ñoñoa y tener una RFID 13, si no no sirve. Claro. <risa> ah. <risa> si o no sea, yo, que... yo, yo yo con este caqué, con este ¿Cómo este caqué. con este este caqué ya. No, no, no. y tener y te, tener un bigote hipster también, pues, ¿eh? ¿ya? Ah, ah, no, pero eso se puede dejar, pues, te compráis la polera, empezáis a hacer dieta vegana, ¿cachai? No, muy fácil, pues bueno, si ahí la sigue. No, pero que si, si eres mujer también es un requisito. ¿Eh? Ah, pero es que si soy mujer tenéis que tener el pelo corto, tenéis que usar pañuelo sí. verde, no, el pelo morado. No, el, el, el pelo la morado. La el, sí, la la pelúa. Pelúa y el pelo morado. Exactamente. ¿Eh? <risa> <risa> <risa> decir, Oiga, vamos... Mucho, ah, hasta, <risa> hasta el ¡Ah, está el COVID! Estamos hasta el copy. Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con el segundo bloque de acá en la capital de los simios, país de los simios, país de los simios. La capital de los simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado El país de los simios Hasta atrás Nicolás Sí, pues lamentablemente buen muchacho, bueno eh, en un momento así, solo quiere reír, dice March Stilson, ¿Eh? Claro, exactamente, nada más que eso Oye, pero ¿qué más de pasa con el sosito Boris? Si entero opulente, un loco entero pulentamente ahí Nos va a arreglarnos todos los problemas que nos dejó la dictadura Y la dictadura de Piñera Y los ojitos que se los fueron, así que... Eso, esa no. Esa Dejo. no era dictadura, era dicta blanda de hecho dijo hoy día en el discurso se escuchaba no lo dijo directamente pero ya hablé con los que tengo que hablar dijo señores ah, los tengo a todos los tengo todos identificados también dijo sí hoy dice e Benja Benja hoy está aprendido Benja bravo bravo Benja esta noche Bien, o sea, yo Benja creo, yo quiero poner un tema pero para más adelante ¿eh? más adelante porque hay que ustedes tienen que hablar, tienen que seguir su pauta de, de, los, de las redes y todo eso qué ha pasado exactamente con eh, pero lo quiero poner para que lo hablemos más adelante ¿Qué va a pasar con los líderes de derecha? ¿Y qué va a pasar con la derecha? pero bueno La derecha, la, a la derecha, derecha, la derecha ¿Cuál a la derecha? derecha. ¿Ah? ¿Qué pues? Oiga, don profe, no sé si tiene nuestra eh, Noticia De este día del cómo está un weón ¿Ya? Para que lo diga eh, Fuerte y claro Sí, pero primero vamos a ir con las redes Para que veáis que estamos desordenados Mire, cómo estamos desordenados Sí, pues si sí, ya empezamos un régimen socialista Sí, desordenado. así es Exacto. Usted todos los días lunes nos puede escuchar a través de Spotify Porque ahí está el país de los simios Exactamente También a las 10 de la noche por .fm.cl Con nuestro gran amigo Paco <risa> No es que estoy tratando de hablar como, como intelectualoide socialista ¿Ah, sí? Sí, ya, ya, bueno Entonces, Compañero es la, la, la camarada Claro, compañero camarada y también el día martes aparecimos en YouTube, porque en YouTube está todo, hermano. Susito, Somos ¿sí? el mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile, hermano. Grandis El país de los simios. <ríe> y ya a esta altura quieren mandar mandando cuestiones, correo, ya, ya fue ya la wea. <ríe> no, ya fue, ya. Oigan, si nos quieren mandar después a la cárcel algunos cigarros, un pedacito de pan, una de la lima también, ahí podemos eh, recibir todo tipo de cosas cuando nos llamen a declarar claro. <risa> porque vamos a estar más funados que la mierda sí, es verdad es verdad pero bueno, no importa, ¿eh? no, yo, yo creo en esta nueva democracia, y digo nueva porque no se ha probado <risa> claro no, pero que sí se probó en otros países para que andamos con cosas pero, como le decía es que profe, usted... diferente. claro, no, porque somos el mejor país de Chile, como decían por ahí Claro. ¿Pero tiene la noticia de de nuestro cómo tan huevón de esta semana? Pero dígalo usted fuerte y claro, Don Station. Solamente a él lo me dirijo al país. Ah, el no, país de la pleito, forma, vos. no de la forma que usted está pensando, ¿eh? Pues, sí, sí yo, lo, yo, yo así lo pensé, yo, no. yo así lo pensé. Y dije, yo, ándate, carita. Yo, carito, estoy con yo un no, de tengo, manes. no tengo micrófono como ustedes ahí, ah, pegado en la boca. ¿sí? <ríe> ¿A dónde, güey? Bueno? <risa> y digámoslo bien fuerte, pero como tan hueón. Uy, pero el cabo es hueón, puta, como tan hueón. Co <risa> co bueno, se troque. lo merece, ¿Cómo ¿Se lo merece el decir? weón del. ¿Eh? Se lo merece, se lo merece, se del, lo merece. Del cual vamos a hablar, se lo merece, para que andamos sí. con cosas. ¿Mm? Detienen a vocal de mesa por usar polera con una imagen de Jaime Guzmán Baleado. Toma, por hueón. Es muy hueón para ir de vocal de mesa, sí. Bueno, a partir de marzo esa hueá no va a ser hueón, ¿eh? No, es que por yo eso creo que, tenemos que van, a aprovechar. A dar, van a dar bono, yo creo, por eso. <risa> ¿El bono patriótico? <risa> claro, el bono patriótico. <risa> ¿Bono patriótico Manuel Rodríguez? <risa> no, Nicolás Maduro. <risa> ah, verdad, dice. Personal militar explicó que el motivo de la detención fue por incitar al odio. Fue llevado hasta una unidad policial un tenso momento se registró en el Estadio Monumental esta mañana en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en este recinto deportivo un vocal de mesa identificado como Carlos no le quisieron poner el apellido no, porque ah, lo están protegiendo, ¿eh? ya protegiendo ah, a los no sé, no. a estoy los de la tercera, ojo ya protegiendo, oiga, todo esto esta eh, reactó media. Matamala, aquí te he puesto Sí, por supuesto <ríe> ¿Sería, ¿no sería el... Carl, Carlos Guzmán o no? ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿No? ¿Carlos eh... Guzmán? No, pues Carlos Guzmán el detective, el que se queda dormido. Un saludo, Fancho. Ah. <ríe> un saludo. Dice, en ese recinto deportivo, como Carlos, fue detenido por vestir una polera con una imagen del ex senador Udi Jaime Guzmán Baleado. El hecho se produjo luego de que un apoderado de mesa de José Antonio Caz denunciara el hecho ante el delegado del Cervel dispuesto en el lugar. El sujeto fue sacado del lugar de votación por personal del ejército y entregado a carabineros. Es solo una polera, es mi libertad de usar lo que yo quiera, dijo al ser consultado por los medios de prensa. Se quería ser famoso, Sí, quería ser figura. Como Oiga, ben. profe, tengo una, una duda. ¿Es el segundo apellido de Jaime O'Cumán baleado? Oh. oh, usted es cruel, profe. O sea, usted es diabólico, don Paco, ¿Ve? ¿eh? Ya es se está acostumbrando a este nuevo régimen. Ya se está acostumbrando, ya. ya está a adaptando. A, ¿Eh? Se está adaptando. Sí, está, está adaptando, ¿ya? No, me... para que después digan, no, don Paco, no. Don Paco no va a ser llamado a declarar. Me claro. No. Me estoy subiendo al carro. Sí, <risa> no sé. Los pensamientos emitidos en este programa no representan necesariamente la opinión de .fm.cl. <risa> Pero sí, de don Paco, que es su director. Claro. <risa> Dice... Personal militar explicó que le solicitó retirarse la polera, pero este no accedió. Tengo teta y me duelen. Ah, no, perdón. Tengo el derecho a no sacármela, afirmó. <ríe> y agregó, el violentado soy yo. Tras ser entregado a la policía uniformada, personal militar explicó la detención. Conforme a todos los instructivos que derivan del servicio electoral y los cuales nosotros tomamos conocimientos para darle cumplimiento, acá está aportando elementos que incitan al odio. Tras ello, un nuevo vocal de mesa debió ser designado en dicho punto. El buen con Malacuel que llegó a votar y justo lo detuvieron. Ay, ay, ay. Oiga, pero, eh, bueno, estos jóvenes alardean por este vocal de mesa que llevó esa polera con la cara de Jaime Guzmán eh, Baleado. Pero se recuerdan que una vez fue un votante con una polera que decía Día Pinochet o algo así. ¿Pinochet nomás y, decía? Digo, ¿Pinochet 73 era una camiseta chilena? Sí. Y bueno, los zurdos, pero se, se revolcaban eh, pidiendo que poco menos que lo hincharan a este pobre Pero esa vea loco lo sacaron, yo me acuerdo Sí, pues no, sí lo sacaron, lo sacaron y, y, y no lo dejaron votar, no sé si no lo dejaron votar Pero lo sacaron del local donde estaba No, si alcanzó pero a votar, pero como que lo corrieron rapidito Pero los zurdos estaban pidiendo la cabeza, solamente en ah, el Ah, sí, ¿Sí? Pero ahora, como es una camiseta de Jaime Guzmán No, pero, o sea Claro, no, esto es exageración de la derecha La derecha, la derecha ¿Sí? La derecha, la derecha Ahora, yo no sé si ustedes vieron que los fiscales Tenían una foto, bueno, varias fotos de varios políticos En en, en lanza Y había una de Misia Lucía Que no hemos tocado ese tema Que no sabemos si fue factor en esta campaña en que salía también ahí, como con una lanza atravesándola y que se le salió un ojo. También en el mismo caso salía en, un, en una de esas, eh, podríamos decir, um, alusiones pictográficas que, que tenían los fiscales de atrás. A ver, claro. Lo que no me quedó claro que, a ver, a ver, Lucía eh, el Pinochet le insertaba la lanza por atrás. <risa> no, no, no. No lo sabemos. No, ¿Ah? no, está bueno, no lo sabemos. Su biografía. No lo sabemos. Biografía no autorizada de mi sí, Lucía. Mischa escrita Lucía. por Paradit. <ríe> en todo caso, ¿eh? oye, oye, Yo creo que Paradit quería hacerle una tracheotomía tra tra tra tra tra a la luz que... <ríe> <ríe> Oiga, Ay. pero pasando a, a, a este tema ya del vocal de mesa, ¿esto es completamente legal, digamos? Eh, porque yo entiendo que no, no existe todavía una ley como de incitación al odio. ¿Ah? Y tú puedes ir vestido como queráis O no. O sea, el CERVEL es claro en decir que los vocales de mesa, los apoderados de mesa, incluso la persona que va a votar no debe portar ningún elemento que eh, signifique adherir o eh, hablar en favor de alguna campaña. Y tampoco en contra. ¿Ya? Después dice... Pero... Eh, que tampoco se pueden eh, portar eh, elementos que puedan alterar el orden o, o la tranquilidad del proceso. Y yo creo que por ese lado va, porque dice que incita al ah, odio. Entonces, este vocal se podría ir de Quirella y se podría ir ya multado, porque no creo que lo tengan más de, más de un día detenido o de algunas horas. No, yo creo que está libre ya. Yo creo que sí le puede llegar una multa. Sí, y esa multa la tiene que determinar el Cervel Y puede ser, no sé, puede quedarte una vez más de vocal de mesa o de Frentón Plata sí. Oye, pero bueno, habrá te... votado, ¿no? Te perdón oh, sí, te... vocal de mesa Pero, no, me pregunta, ¿habrá votado? ¿Habrá tenido la oportunidad de votar? Mira, por lo general, por lo menos en nuestra elección, nosotros como vocales de mesa votamos al, al abrir la mesa yo tengo entendido que hay otros vocales que votan al cerrar la mesa. O sea, dice, se cierra la mesa y yo voto al final y, y listo. En una de esas no alcanzó bro. y cagó. Claro. Espero, <ríe> espero. Bueno, que al final no Oye, sacamos que... nada, así que un voto más, un voto menos y un, una raya al agua. Claro. Ahí o sea, eh... lo... ¿Mm? <risa> Don Beja está más prendido que Teleconserje, ¿eh? <risa> Saludos, Benja, en vivo y en directo, el país de... Eh, .fm.cl Dice, okay, los zurdos decían fusílenlo para que vean lo que se siente. <ríe> ah, miren. Claro. <ríe> creo que se refiere al eh, tipo de la camiseta de Pinochet. Sí, yo creo que se Oiga. refiere... Eh, también eh, leí por ahí para agregar a este como tan weón de elecciones presidenciales 2021 que el eh, activista de los eh, de la enseñanza media algo así, llamó a esconderle el carnet a todos los parientes fachos y el Cervel también se va a querellar por eso sí, sí, también que se va a querellar pero mira, después del, del triunfo ahora que tuvieron mira, no sé si tantos parientes fachos hayan existido como para que haya perdido así no, ¿Ahí no estará el secreto del 11,7%? No estará ahí. Ahí está, po. Ahí está. ¿Les cortaron importante. los carneses? Pues ¿Sí? será. Ojo. Por mira. ahí también se dice que los votos nulos y blancos fueron demasiados en comparación con otras eh, elecciones. No no, no, no, no está dentro del rango normal. No, no yo solamente estoy dando el dato que se dice por ahí en redes sociales. No estoy mira. deseverando, tampoco lo estoy... En o la mesa, mal. por lo menos que me tocó a mí, hubieron dos hueones, porque no puedo decir otra palabra. Dos hueones, uno que votó en blanco y uno que votó en nulo. Te pegáis el pique para ir a votar y votáis en blanco, pero ¿cómo tan hueón? ¡Ahuevonao! Ah, me qué? me mejor lolo quédate en la casa. Ya, escriben el voto, así, vos, váyanse toda la mierda. Ya, te creo. Pero votar en blanco. ¡Wow! Mm. Más, hue no, pues, más, más hueón que los de París y que votaron por Boris, pero bueno. <risas> es que llegó tarde el apoyo de París, creo yo Sí, no el has... apoyo de París ¿Qué? no sirvió para nada, no, bebé, ah, al final po. Yo creo que París tendría que haberse eh, mojado el potito antes eh, Pero yo creo que lo hizo demasiado tarde sí. y, oye, y no convenció a nadie también con su apoyo Oye, tengo otro comentario acá de, de, de Benjamín Molina que dice Chile, el único país donde el presidente no necesita tener un título, ni saber de economía, ni saber de religión. En realidad, no necesitaba saber nada más que hablar. Wow. Bueno, nos merecemos eh. el, el presidente que, que tenemos electo. Eh, ¿Mm? Sí, totalmente, totalmente. O sea, eh, ¿Para qué estamos con cosas? Boric era un pésimo candidato, pésimo candidato. Si aquí yo creo que... Puede haber ganado más el tema Ser Anticast, pero... O que le despertó. ¿Qué o, piensa eh, eso? Oye, y si vamos más atrás, acuérdense que Boric salió por el voto cruzado contra... Contra Epidemia. ¿Habrá sido tan real ese voto cruzado entonces? Si, la, si hay gente de derecha que votó por Boric, hoy día de estar cortándose más que uno, ¿eh? Sí, sí. ¡Esa sí que es juegón! yo creo que la estrategia la pensaron mal, la hicieron mal porque si hubiese llegado Jaue junto con eh, Kass eh, Jaue no sale presidente no, porque es un comunista de tomo y lomo eh, Boris con su doble discurso y con su poltereta y con sus mentiras y con sus eh, caretas convenció a mucha gente pero obviamente el partido comunista es el primero que está detrás de él, punteándolo ¿ya? Literalmente, mm. <risa> eh. pero, pero si no hubiese salido Boric y, y la estrategia hubiese sido otra en vez de sacarlo en primera vuelta, yo creo que Cast eh, hubiese ganado porque Boric la vendió como muy de centro-izquierda, la vendió como muy socialista del siglo XXI. Pero, pero si ¿sí? Boric era democrático ¿sí? cristiano de unión de centro-centro, Sí. <risa> al final sí, pues no, ¿Era además, como Don como una versión light de cast sí, claro ¿era como Don Cichelé? claro, no? sí, más o <risa> menos oye, claro. a todo esto ustedes nos sirven, que esto va como entre una mezcla entre cómo tan hueón y la vuelta al mundo, no sé si lo vieron eso se lo compartí eran, en las okay? redes la señora que al votar eh, depositó la cédula, esto fue en, pero no más encima en New York en la el corazón, no, New York en Manhattan Ah, Man, en, en En el corazón de la gran manzana, en Manhattan, en el colegio, Manhattan. High School eh, Musical. Uh, <ríe> <Exactamente>, <ríe> no Exacto. Entonces, depositó el voto y junto con él su carné. Sí. Yo tan, bueno. como... Mira, yo vi esa foto, pero yo pensé que había sido acá en Chile. No, fue... No, fue afuera. Fue en Manhattan. En como Manhattan. Oye, ojo, sí, bueno. un pequeño detalle que a lo mejor está pasando piola, pero puede haber marcado la gran diferencia A mí me tocó recibir por lo menos 20 personas con el carnet vencido Bueno, hasta el 31 de diciembre, por ley, los carnet vencidos tienen que ser eh, eh, recibidos y están validados como actualizados Es que a eso es lo que voy, en una elección normal esas personas no habrían votado No, pues, no hubiesen votado porque Entonces, obviamente teniendo el carnet vencido, pero yo, es que esto también fue por una cuestión de la pandemia, no fue por una cuestión del, de, la, de la elección en, en sí. ¿Ya? Esta, este beneficio se había dado justamente para que la gente que tenía el carnet vencido no tuviera que ir al registro civil a renovar el carnet, y lo pudiera hacer ya en estos tiempos que está un poco más holgado, avanzado el tema de la pandemia y de, de las vacunas y los pases y todo eso. Pero, pues hombre, pues si tú no tienes el carnet, puedes votar con el pasaporte, pues ¿cuál es el problema? Oiga, pero si este gobierno se ha dado <risa> balazo tenga en el pie. Que 50 siempre. ¿A cuántas <risa> hojas Este gobierno se ha dado balazo en el pie no sé cuántas veces, pues. ¿Mm? Entonces, claro, le salió el tiro por la culata con ese, en, el, en ese sentido también, ¿Sí? Ya, y cabro, la, la dura, la firme, ¿qué opinan? ¿Fue a propósito o no fue a propósito el tema de las micro Justo iba a tocarte, iba a tocarte ese tema. Ahí, tocame otra cosa. <risa> Está necesitado, ¿Eh? weón. Está necesitado. Los, weón? No, es los, que realmente me estoy poniendo de... a tú, ¿no? Como tengo que estar ay, con la comunidad LGTBI, ZQY, y, y todas esas cuestiones, ya... Pero... ¿Los dejo solo o no? <risa> Mira, con esto te respondo. ¡Ah! <risa> <risa> <risa> ¿Vas Cuntito. al tocador? va al tocador. Sí. No, yo decía, no sé, bo, van a pasar al privado ustedes o no. Conviene una piscolita por lo menos. Bo. Claro, bo, no sé, bo, invítalo lento bo, por otro. Claro. Las micro. Oiga, sí, pues, ¿qué pasa? con las micro? Mira, todo el mundo reclamando ¿Ah? que decían que el gobierno supuestamente quería hacer un boicot con los pobres para que no fueran a votar por Boris y que no estaba sacando las micros que no había frecuencia habitual obvio, si es día domingo, no hay frecuencia habitual es la frecuencia normal del día domingo pero qué es lo que ocurrió con esto que gracias a eso se permitió el acarreo de gente, pero así, pero brutal las municipalidades surdas colocaron todas sus micros, banes, disposición, autos municipales que con esto pudieron darle, ¿cómo se dice curso legal al ocupar autos municipales o vehículos municipales para esta cuestión, que no estaba listo y dijeron que no, es una emergencia, no hay micro, por lo tanto podemos agarrar gente. Y yo vi a otros que salían así como decía, solo para gente el arbolito. Pero igual se podía meter gente entre ellos, y para que estamos con cuestión. Yo creo que Pero... Marina aquí estuvo ahí metiendo la mano. ¿eh? <risa> ¿Don Chocolo? Sí, Don Choco, sí. Y en el Don paraíso Choco. Don Choco. <risa> Oye, pero mira, espérate, y fuera fuera huevo, conversaba ahí con mi vieja en la tarde al respecto de esto. Probablemente no, no, y si fue una estrategia del gobierno, no fue porque este gobierno que ya fue no tiene dedos palpieron para hacer eso. Pero si los empresarios, oye, que les destrocen las micros, y sobre todo, recuérdense que la semana una abogada condontada, y posiblemente ahora se a hacer la posible ministra de justicia, supongo, no sé, del grupo de. De Boric dijo que había que quemar las micros y uno de los de los tipos que está en una cosa igual que nosotros así de, de estas cosas online dijo no sh, calladita que esta semana no se hable del quemar las micros entonces claro. probablemente los empresarios microduceros marinaki eh, los, los nuevos marinaki los nuevos Chocolos dijeron no sacamos las micros ni cagando porque las quemen más rato que a todo esto bueno estamos festejando ya estábamos mostrando ahí en puntofm.cl la plaza de la dignidad ahora y no sabemos qué va a pasar más adelante, más tarde Esta fiesta... Nunca hablas ahí, ya, don Paco, nunca No, la que da, no. acostúmbrate, hermano un... anda, anda Todavía es patriar <risa> Anda acostumbrándote <risa> A una espatria ciudadano Sí, Oye, a una eh, ciudadano eh, va a haber fiesta hasta las seis y media de la mañana Anda a trabajar mañana nomás Sí, espérate Si sí, luego sí, después no trabaja mañana, después nos trabaja ya, oye, no, pero. No sabes, y las micros, pues, bueno, ¿qué pasó con las micros? ¿No hay micro mañana? ¿No hay micro? No hay nada, si nadie va a trabajar mañana, si hay fiesta popular, weón. Bueno, el pueblo no, sí, ganó. Sí. Se desata el carnaval. Sí pues. sí, pues. Oye, mientras se desata el carnaval ya han quemado como 20 propiedades en la Araucanía y no es chiste, no es juego. Ah, y eso va a ser un comienzo porque ahora Lord Cast ya desapareció, ya.. Sí, pues, lamentablemente ya no va a poner de mano firme ahí, por lo menos, que él sacó una gran cantidad de votos, de hecho fue ganador en esa región. Eh, y nada, pues, yo creo que esa gente va a quedar desamparada, va a quedar eh, a, a, a la que te criaste de este gobierno, lamentablemente que se viene, y pues, también con el triunfo de de don Walo, es un knockout para, el, para los meses que restan al gobierno actual de Piñera ¿Perdón? ¿Está gobernando Piñera? O sea <risa> es como el representante legal de los <risa> del gobierno una wea así Perdón, hoy está hecho toda la solo la Araucanía, ¿no? ¿Y cuánta gente, cuánto barrio a lo largo de Chile que querían seguridad, que querían protección como dice la como dice una imagen eh, la señora isqueasiches exacto claro mira Oiga, cuando vamos trae... a pasar un dato también para, ¿Mm? ah, para los que no me hablamos, vieron para los que no vieron Esto. Ya. no mira que como eh, este hecho está hablando de representante legal es como, el gobierno de Chile cierra sus transmisiones, su representante legal es fue Sebastián. Domiciliado en calle Moneda sin número. Sí, sí, Oiga, sí, ya antes suyo, de irnos a una pausita vamos a, vamos a pasar un dato chiquillo, ¿ya? Eh, mañana van a estar eh, en el Cerro Renca eh, dando títulos de propiedad de 5.000 metros cuadrados más o menos. Cerca de la autopista central General Velázquez así que eh, todos ahí e inscribirse con Ike Siche eh, eh, Bodin, eh, Jackson y también la Cariola para tener su terrenito en el cerro ¿no? Ah, pero ojo, ojo ¿Alguno? cualquiera puede ¿Sí? postular no, eso, no, pues, no, oh, no Tenés que ser macici Sí, pues, por supuesto Tenés que ser macici y haber llegado a pata Mamá y mostrar las, oh, mostrar las zapatillas oh, desgastadas Corro Sí, pues mostrar las zapatillas de Gata desde Colchane a Santiago. ¿eh? Claro. Así que eso, muchachos, vamos a una pausita y vamos a poner el último bloque de este país de los sitios ¡Oh, oh, oh! No la mierda. no la ¡Estamos en la B!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 La nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta, vuelta una vez más con su programa favorito denominado El País de los Simios. <risa> <risa> <risa> Ay, cagamos, cuchador. No se me la ve, no se me la ve. Eh. Literalmente fuimos buenos. Sí, pues no fuimos a la vez, lamentablemente, pero bueno, el que aún está ahí poniéndole el hombro es Rolandino IPTV, ya. que tiene la nueva forma de ver televisión, pues muchachos. Más de mil canales en vivo de Latinoamérica y del mundo, incluidos todos los, los canales de... Eh, adultos eh, Series, cine eh, Y todas esas manos <ríe> Deportes Y más, contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio Multiplataforma para Smart TV TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet PC, Xbox y PS4 Muchachos Y soliciten su demostración gratis De tres horas y se mencionan A Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Suculenta. Para más información y consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino el más cinco seis nueve Más cinco seis nueve Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión, muchachos. ¡Grande, Roland! ¡Grande! ¡Es lo único ¡Esperamos a tener... que sobrevía! <risa> Esperamos lo que sobreviva estos todo, cuatro años. Lo mejor de todo es que Don Estecho lo dijo de memoria. De memoria, por vez Excelente. Vaya a tener que ser asesor de Don Gualo. ¿eh? No, yo tengo más cifras que Don Gualo. Claro. <risa> Oigan, muchachos, para este tercer bloque les quiero eh, tocar un tema. Un tema, dije, un tema. Ah, <risa> ¿Ya? Sí, sí, aclaré, Primero, aclaré. Alta ¿Cómo participación rompe? Oiga, sí, ¿cuánto fue el porcentaje? ¿Don profe? Mira, tengo acá el porcentaje de participación nacional y es de un 55,63%. Votaron 8,362,000 desgraciados. Yo Eso dije Eso habla en muy episodios pasados de que iban a votar aproximadamente, según lo que yo caché, Siete mm. eh, millones tres. O sea, sí. superaron sus expectativas. Mucho, en un millón. O sea, uh -huh. muchos me decían, no, si no va a ir a votar tanta gente. La pelota, votó caleta de gente. No solamente, no, voló, vi... no solamente votó caleta de gente, y perdón que lo interrumpa, profe. Es la mayor, y, si me, y corríjame si me equivoco, la mayor cantidad de hueonaje que ha votado en una elección en los últimos años de democracia. En la historia. Ah, en la historia. En, el, en, los... alta en la historia, sí. Exactamente, en el último año de democracia. Claro. Esta fue bueno, la lápida de Chile <ríe> con una elección malta pero, Mira, aquí Benjamín le, le hace su profesión dice buen poto, profe. Yo no sé eso. ¡Éjale! Ése, <ríe> ese, sí, estuvo, estuvo tazando a Don Profe cuando estuvo arreglando <ríe> su banderín de del de, de Chaquito ahí. ¿ah? Claro. Que yo creo que juegan el último campeonato nacional porque se va a suprimir por un campeonato. Eh, Copa Maduro este próximo año <risa> Va a ser Copajado ¿eh? <risa> Claro oh. Deportes el... puede... De Recoleta ascendió a primera vez Capaz, ah, ¿sí? ahora lo, Por secretaría lo, lo saquen campeón Y, y... y Palestino ah, también No, Palestino va a salir campeón primero Después Recoleta Ah, verdad. Ya. No, yo creo que va a salir Magallanes Magallanes va directamente a la Copa del Mundo Ah, perdón <risa> <risa> Oye, eh, aquí atrás de todo esto tengo los canales y ahí tenemos festival, carnaval, porque el pueblo tiene que disfrutar un concierto. Yo creo que Mario sí, Mañana van a buscar a clase, o sea, clase, <risa> perdona <risa> a trabajar. Mario claro. el mañana pueblo completo no va a ir a trabajar mañana. Mañana la falopa va a estar más fuerte. Claro oiga muchachos, yo quería profe, no sé si usted tiene los datos por ahí de revisar más o menos la participación cuánto más o menos sacó cada candidato, eh, a lo mejor por región también, los datos del Cervel, aquí en eh, en situ para como eh, poder orientar a nuestro público oyente no me Elección final. <risa> Ocho final 8 Vamos. millones 362 mil votos oh, eh... una puñalada Don Gualo, 4.619.000. También la votación histórica más alta que ha tenido un candidato presidencial. Oh. Goten 3.648.000. Casi un millón de votos de diferencia. Es el millón de votos de París, güey. Bueno, si París no fue ni chicha ni, ni limonada, ¿para qué andamos con cosas? ¿eh? Al final no. París, no, no, sirvió para ni una, hueá, ¿eh? Los votantes de París eh, yo creo que al final la gente votó por Parisi por no votar por otro weón, porque mucha gente que votó por él no estaba con las ideas ni con tampoco el sistema que quería poner eh, God Emperor ¿ya? y la gente que votó ahora fue a votar por Don Gualo para castigar a, eh, en este sentido eh, a Castro no fue por una cuestión de pensamiento fue una cuestión derecho, de sentimiento fue una cuestión de sentimiento, yo creo, más que nada. La gente fue a votar por una cuestión. fue a votar con la guata, no con la cabeza. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué gana Boric por tanto? ¿Por, por lo que no le a salir a votar? Por lo mismo, porque de repente la guata o el sentir es más fuerte que el pensar, profe. Usted siente que a lo mejor eh, God Emperor le va a quitar libertades o por ahí también como estuve viendo porque yo estoy en varios grupos de whatsapp algunas personas pensaban que iban a haber nuevos detenidos desaparecidos, a ese nivel a ese nivel, gente que no estaba de acuerdo con Boris gente que no, no, no, no congeniaba con las ideas de Boris pero fueron a votar por él porque pensaban que los militares poco menos que iban a andar fiscalizando todos los días a la gente en las calles que, que Iban a haber no detenidos desaparecidos a ese nivel. O sea, o sea que el nivel de ignorancia. De es que el nivel de. Es que yo creo que más que nada fue el nivel de ignorancia de esta misma gente. ¿Eh? O, o sea, sobre como todo eh, la... Perdón, Station, ¿Mm? eh, perdón que te interrumpa. O sea, como dice la frase típica, nos merecemos a los gobernantes que. ¿Eh? Chucha, Que elegimos, elegimos. Que Exactamente, porque eh, había mucha ignorancia en ese sentido, estaba muy exacerbado todo, eh, había eh, mucha exageración eh, de parte de la gente que eh, no tenía un afín a la idea de casa eh, eh, decía no que la, estas personas van a andar persiguiendo a las minorías que los militares poco menos que van a andar matando gente hay estrés siniestra y sin eh, ninguna impunidad por las calles que los las calles se van a llenar de cadáveres poco menos. Entonces, o sea, esas cuestiones es una cuestión irrisoria. ¿eh? Eh, nadie puede pensar que en estos tiempos va a haber un dictador mmm, más grande de los que han habido, ¿ya? Y, y que Cas pueda llegar a esa. a esos términos. Entonces, como le digo, mucha gente fue a votar por la guata. Y bueno, lamentablemente después la guata va a tener vacía. <risa> parece que votaron con otra parte que está atrás de guata po. yo creo, yo creo, yo, creo. Dos, yo creo perdón perdón. Sí, sí. Que te he yo creo que la gente que fue a votar eh, en esta pasada por la segunda vuelta eh, comió no sé, por mucha avena en ese sentido porque la, la la vena la, vena, la vena más larga del cuerpo es en la que va del, de la cabeza al puto, ¿ya? Hay que pasar directo, ¿ya? Claro, y, y la piensa y la caga. Yo a lo mejor, no sé, pues estoy especulando, pero creo que muchas personas en un tiempo más van a estar arrepentidas, tal cual pasó con el tema de la constituyente, ¿ya? Eh, que se está ya mandando chambonadas una tras otra y yo creo que con este gobierno va a pasar lo mismo oye complementando lo que tú estás diciendo Station, en la en la primera hora del cierre de elecciones, en el análisis que tuvimos en el programa anterior aquí en .cl, con Eduardo y con Andrés, un análisis más ingenieril de los datos, un análisis más claro, político más ingenieril Jorge, más, serio. Claro, más, más serio, digamos con hombres serios de la radio eh, hablamos e ese tema eh, de los pololeos que existen en general en el mundo, que son cortos, y hablamos incluso del caso, del caso de Argentina, eh, un poquito de detalle, o el caso de Andrés. Pero en este caso, eh, que, eh, que Boric, ¿cómo le dicen ustedes? Se me fue como se dice, estoy tan... Don Wallo. Don Wallo ha prometido tanto, que no sabemos si es Don Wallo de los primeros meses o del último mes, Nunca, ya no queda tan <risa> claro, es <risa> otra cosa. Eh, que prometió tanto que le van a pasar la cuenta rapidito, entonces va a asumir en marzo y el periodo de pololeo con la población, con el pueblo, no va a ser mucho. ¿Qué opinan? Los primeros 100 días. Okay, no sé, yo creo que sea menos. Mira Benjamín que dice, ¿quién será el próximo sucesor, Kim Jong-un? Hay <risa> un Jackson o mi amorcito Camila Capecita roja. No va a ser, va a ser. Yo creo que va a ser. En mi opinión va a ser, eh, va a ser Jackson, Michael no, Jackson. No. no. Viene Camila. ¿Sí? No, Camilita. Sí. Lo que pasa es que Camilita no se tiró en este, en esta parada para la reelección porque se estaba guardando para el Senado para que no, lo, no la pillara la ley. Pero ya que se abrió esta cantidad de votación y ella con, la, con el arrastre que tiene entre ella y Carol Cariola se van a disputar quién va quién va a la elección, a competir con el que sea que venga del otro lado oiga muchachos, ustedes se vieron en este escenario alguna vez ya de jóvenes o de no sé, adultos jóvenes o ya en, este, en estas paradas de la vida, que íbamos a tener eh, gobernando el comunismo puro y duro en nuestro país Uf. Duro, me dolió esa palabra ¿Sí? ¿Duro? Bueno, Don Meja le estaba mirando el poto a Don Profe Así que <risa> <risa> No, yo nunca Nunca Porque la verdad es que nunca me imaginé Había una centro izquierda En los 90 Y parte del 2000 también muy fuerte en Chile Esa centro izquierda se perdió Cuando apareció el Frente Amplio Aparecieron estos niñitos eh, Prometiendo cosas nuevas eh, Unos cambios radicales y, y la gente, la verdad, que le compró. le compró la idea, les compró el concepto. Eh, y, y nadie creyó ¿ya? en ese sentido de que ya íbamos a estar votando por un candidato que lo maneja prácticamente un partido comunista. Ustedes vieron que en las manifestaciones o en el discurso las banderas mayoritariamente eran comunistas, eran mapuches. No había prácticamente banderas chilenas. Bueno, hoy día... ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Station. Hoy día apareció nuevamente los comunistas. Apareció las Camilas Vallejo, las claro. la, la, la Cariola, apareció eh, Jadwe, eh, Epidemia, y apareció, como yo decía, el jefe de todo. Pero hay una acotación que yo creo que sí, te doy la palabra al tiro y perdón la interrupción, Station. Eh, en el, ha habido también un quiere en el Partido Comunista, aunque ustedes no lo crean, Telier y Jadwe. Son de un grupo, el grupo, digamos, más antiguo y de y más eh, de machos, digamos, del Partido Comunista. Y aquí no ganaron ellos, los que ganaron, y, si, y por eso están más disminuidos. Ganaron las Cariolas, ganaron eh, las... Eh, Vallejo. Vallejo, y en especial, Isquiasiches. Uh -huh. Y Leirás y Zazler, sí. y la Chipamogli... Claro, esa, ese, ese, Ar... partido, ese partido comunista es el que ganó hoy día, no ganó Pero... los... Los lo de los hombres Ojo. Pero muchachos, el comunismo es comunismo Aquí es la que verá elegir Es comunismo, ¿ya? Y, y la verdad que eh, La ideología del comunismo Es eh, una ideología Súper drástica Y súper imponente En el sentido de que te coartan las libertades ¿ya? No es una centro-izquierda No es algo mesurado eh, yo creo que vamos a tener muchos problemas con el actual gobierno que va a estar manejado directamente por el Partido Comunista, sea la nueva camada o sea la camada antigua ah bueno, pero, eso, eso, eso es cierto sí. ¿Hm? pero, pero mira, el comunismo, comunismo. Acá, sí, pero acá también hay, no hay que desmenecer el trabajo que han hecho estos desgraciados durante más de 10 años es que yo creo sí. que más, profe. Yo creo que sí. el trabajo viene de antes. Pero desde de la universidad, desde, desde los centros de estudio, desde la, los gremios, o sea, hicieron un trabajo silencioso, hicieron un trabajo acucioso, ordenado, que primero lo llevó a no existir, a después con la fea sándwich a marcar un 20% de los votos, y ahora tener un presidente. O sea, el fraude amplio logró cooptar todo el espectro que tenía la antigua concertación, los viejos cracks de la concertación, que sus electores también, o entre que se fueron desencantando y también se fueron muriendo, si eran puros viejos. El Partido Comunista, como dice dicho, es, es como transversal. Ha tenido siempre estos estos clásicos viejos próceres, como el Gutiérrez, como Altelier, como como muchos otros más, la Otaro Carmona, la Carmen Hertz, que son de la vieja escuela. Incluso estos cabros que venían como de la nueva escuela que podrían haberse fragmentado un poco más, pero se veían como la nueva, como la renovación. Pero yo creo que el, el, el gran peso de lo que pasó ahora no es el Partido Comunista propiamente tal, son los movimientos que crearon el Frente Amplio, los que hicieron eh, Convergencia Social, ciudadano y todos estos movimientos, que yo digo que son, son cientos de movimientos, pero entendieron cuál era el punto, atacaron donde había que atacar, hicieron un trabajo de joyería y se quedó, y ahí coaptaron el voto joven. Que antes el voto joven igual se dividía entre izquierda y derecha, ¿no? Ahora el voto joven es eh, progresista, fraude amplista. Y ellos fueron los que marcaron la diferencia, tío. Lamentablemente, pucha, perdimos, está bien. Pero tampoco se puede negar ni desmerecer el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, que los llevó ahora a la presidencia. A lo mejor no al, al, al nivel que ellos esperaban, yo creo que ellos esperaban mucho menos y se encontraron con la sorpresa de que, wow, se encontraron con una gran elección. Pero, pero sí es súper potente tratar de analizar qué, mira, qué fue lo que hicieron ellos bien, eh, no para copiarle el, el sistema o el eslogan, pero sí para también entender qué fue lo que se hizo mal desde este sector, porque imagínate... La concertación como tal está extinta, ya no existe. O sea, eran partidos grandes que ahora son minúsculos. La alianza está gimoteando ahí entre medios. Se metió republicano, pero todavía no les da, lamentablemente. Entonces, muchas veces dicen que no es que la derecha gane, es la izquierda la que pierde y en este caso, yo creo que se organizaron bien, hicieron las cosas bien como corresponden, le hicieron piola muchas veces, se organizaron en, en las bases, independiente de que puedan dejar la cagada en el país, y es otra cosa, me refiero al trabajo que hicieron de joyería para lograr la presidencia con una votación histórica, y además con una paliza de proporciones, porque estamos hablando de más de 11 puntos, en diferencia esa paliza yo la vi solamente entre Bachelet y Matei, y ojo que Matei sí, era una candidata que la metieron a última hora ¿cachai? Hmm. No, no, es, no es un candidato como Kass que tenía el recorrido que era un candidato sólido creíble, estable y los locos terminan marcando eso, o sea, es muy potente lo que va a ser oye bueno, muchachos el se secho, dale, dale no, yo solamente iba a idear que hay que considerar que el partido republicano es igual a un partido joven que está empezando Kass, si bien eh, se presentó a una primera elección eh, cuando estuvo la elección de Piñera y Guillén eh, el partido todavía sigue siendo joven no tiene mucha trayectoria ¿verdad? y para ver sacado una votación como la cual sacó igual es eh, notable en ese sentido sí, sí. oye yo con respecto a eso Station, les iba a preguntar muchachos quería poner sobre la mesa un tema ¿qué pasa hoy día con la eh, derecha? quién va a tomar liderazgo, qué va a pasar con la centro derecha, que está desaparecida, qué va a pasar con esos Evópolis, con esos eh, los, los Sichelianos con RN, con la UDI, y con el bien ustedes decían, el partido republicano que es un partido naciente eh, y el liderazgo en realidad de, de la derecha, ultraderecha, derecha llámalo como quieran, o sea, hoy día yo creo que hay que analizar ¿Qué carajo pasó? Po? Yo creo incluso en sentido, pa, pa, Perdón, y, y con esto termino, ¿eh? para ponerlo sobre la mesa. Y parísimo, ¿qué, ¿dónde carajo está metido los, los seis diputados eso? ¿no? Mire, de empezando por la derecha, yo creo que ya está muerto. ¿Eh? Yo creo que eh, la derecha como tal también le hizo mal a la campaña de Castro por eh, en su segunda vuelta haber cambiado también el discurso yo casi se diferenció de otros candidatos o se diferenció también de eh, la derecha tradicional por eh, por lo que él representaba y él cambió mucho el discurso al tratar de ser tan mesurado, al tratar también de no sé si unir o, o, o, o invitar a otros sectores eh, pero yo creo que eso igual le pasó la cuenta yo creo que el, el, los partidos de derecha como tal actualmente se metieron dentro del partido republicano y se metieron dentro de la campaña y le hicieron muy mal a casa eh, y, y, y, y no sé si va a haber una derecha como tal más a futuro ¿ya? si es que lo van a permitir el nuevo gobierno o los nuevos regímenes. Eh, pero yo creo que va a ser un movimiento un poco más radical en sentido, sí, pero alguien va casi va a seguir siendo el. Se, se, seguirá, no digo, de aquí en adelante será el líder de la Yo nueva creo derecha? que sí, será el, el candidato que... en cuatro años más. ¿Qué va a pasar? No sé si a lo mejor se va a presentar en cuatro años más, pero yo creo que sí va a ser líder, líder de oposición, líder de opinión. Puede que a lo mejor se presente para algún cargo eh, en el Senado o diputado. Si es que no lo suprimen la weá con la nueva Constitución <risa> No lo sabemos Pero yo creo que eh, va a seguir siendo sí, un referente Un referente muy grande eh, Si es que se mantiene vigente Ojalá no le pase lo que le pasó a Neo, Porque Neo se guardó después de la primera elección Y empezó a bajar mucho Y la gente después se olvidó Y con respecto al partido de la gente Yo creo que fue una anécdota ¿Ya? Yo creo que eh, el tema del partido de la gente, si bien a lo mejor tienen unas ideas que están súper claras para ellos y para la gente que nos sigue, no creo que tengan mucho interés tampoco en ser un gobierno o ser oposición o estar activos dentro de, eh, digamos, la política en Chile no puede haber una persona o un candidato que esté manejando el partido desde afuera y que esté diciendo que a él no le importa mucho porque en un año y medio más le va a salir la ciudadanía norteamericana eh, y que se, se queda allá y se queda fácil entonces yo creo que a lo mejor la gente ahora apostó por ese partido eh, trató de a lo mejor darle alguna cabida pero creo que va a pasar eh, lo mismo que pasó con Meo, que la gente se va a empezar a radicalizar un poco más o va a empezar a abandonar ese tipo de, de ideas y va a empezar a pasarse a otros sectores. Yo creo que ya se vio con la votación de Boris, ¿no? que mucha gente del PDG no votó por Cast para votar por Boris y era el partido de la gente, a pesar de que su máximo, digamos, eh, personero no, no llamó a votar por Cast a última hora pero ya vamos a votar por casa pero, oiga eh, don paco le voy a decir eh, bájale atrás porque está haciendo como acople ya, si está escuchando mal el día esos weones de ahí estoy ahí con el vista Jan, ese weón bueno, no, no tiene ya no tiene no aquí aquí benjamín nuevamente dice el partido comunista siempre ha apelado a la emocionalidad al lloriqueo falta que saliera don Francisco Iborich con muleta, la derecha siempre ha sido más distante, conservadora racional, se ligra al gobierno militar, la cual queramos o no siempre le pesará buen, buen punto Benjamín, creo que el fuerte de la votación fue el voto nuevo, ese voto del joven revolucionario convencido con el paraíso social que venden los surdeques Excelente muy buen análisis muy buena, muy buena, buena análisis. reflexión Sí. Mira, respondiendo a la pregunta que hizo Paco recién, yo creo que, a ver, eh, dentro del liderazgo de la derecha en este momento, obviamente lo va a tener Cas, pero él no tiene la cantidad de senadores ni diputados suficiente todavía la antigua derecha, por así decirlo, o la alianza, eh, va a tener una fuerza muy potente. Cas en este momento es lo que el fenómeno que está en España como Vox. Y se ha ido eh, eh, colocando muy, muy fuerte y muy potente, pero todavía no le alcanza. O sea, lo que pasó hoy día, si lo vemos desde un punto de vista hace un año, no menos, hace ocho meses, era impensado que Kast llegara a la segunda vuelta y sacar el 44% de los votos. O sea, viéndolo desde ese punto, cast puede sacar eh, ganancias, a pesar de haber perdido la elección. Lo otro, eh, yo no estoy de acuerdo con este hecho en el sentido de que Kast... Eh, por haberse puesto un poco más al centro haya perdido ni credibilidad ni voto yo creo que lo que hizo casi era el movimiento lógico que había que hacer, de hecho Boric lo hizo y le funcionó eh, perfectamente dejó escondida a la gente del Partido Comunista y empezó a ser cada vez más demócrata Cristiano o sea, si tú lo miras en la última encuesta Ay, en, en, la paso. <ríe> en la última en el último debate eh, Boric era el primo hermano del padre Hurtado pues bueno <ríe> ¡Oh, el bueno! ¡Acabó! Sí. Y, y, y bacán. O sea, también trató de tirarse al centro, pero no le salió tan bien como le, le fue a Warren. Aparte de lo andoso, los votos y toda esa otra cuestión. Pero, pero a eso voy, pues, don profe Yo creo que eso en, en, en tirarse al centro influyó en la derecha tradicional que se metió en la segunda vuelta y en el apoyo que le dieron. Y a lo mejor, en los consejos que le dieron estos eh, partidos tradicionales acá ¿Mm? ya mira Porque eh, yo creo, yo, yo creo que no se, debería haber, se debería haber mantenido en la línea que lo hizo ganar la primera vuelta, es que si casi se mantiene en la línea que lo hizo ganar la primera vuelta, saca el 30% de los votos, yo creo que no, no saca el 44 yo es creo que, que no, a se... lo mejor es que ¿Mm? en una segunda vuelta tú tienes que colocarte en el centro esa es la idea, sí, tratar de ser. buscar los votos de centro, porque los votos que tú ya colocaste en tu extremo, ya los tienes. De hecho, la gente uh -huh. que votó por Boric y que votó por Casa en la primera vuelta, volvieron a votar por ellos, salvo contadísimas excepciones. Pero los votos claro. son los mantuvieron. La, los votos nuevos que ellos agregaron fueron los votos que estaban más al centro de sus posturas. El fenómeno de París, por ejemplo, que considero que, que puede ser un fenómeno pasajero, pero ojo ya eh, Parisi lleva dos elecciones sacando la misma cantidad de, de votos que no no es, es poco a pesar de que ahora está afuera y a pesar de todo lo que le hicieron y todo lo que le dijeron a Parisi logró sacar una cantidad de votos bastante decente o sea llegó tercero entonces el fenómeno de Parisi que ahora, compo, que ahora tiene un partido Parisi va a tener que decidir porque en algún momento va a tener que hacer alianzas para poder ampliar ese margen de, de candidato y transformarlo en alcalde porque también tenemos que eh, darnos cuenta una cosa el fenómeno territorial es demasiado potente uh -huh. aquí yo creo que Boric también gana porque tuvo comunas muy emblemáticas que eran afines a su idea Santiago, Valparaíso, Viña del Mar por ejemplo entre otras, Recoleta en el cual se acarrió a mucha gente para poder votar entonces y también tuvieron las bases territoriales para poder hacer la campaña tranquilo cosa que no tenía caso porque casi prácticamente no tiene alcalde entonces tienen que eh, transformar esto al, al territorio más básico al, a las bases, y las bases son las municipalidades tienen que salir a ganar elecciones municipales y el partido de la gente no lo va a hacer solo y los republicanos no lo van a hacer solo o los republicanos toman la decisión de ingresar formalmente a la alianza y asumir que van a ser un partido grande dentro de o sé que ahora vamos a tener a tres grandes la UDI, RN y republicano y los partidos chicos como Bóboli y Amplitud y el PRI, o formar una alianza nueva con el PDG en donde los dos partidos estén casi en igualdad de condiciones, al PDG se le van a ir muchos militantes porque se pueden ir con republicanos, pero puede formar un conglomerado y una tercera vía bastante potente, incluso que sea casi de centro, por así decirlo aunque sabemos que en un cierto problema, porque eh, París es un loco de derecha, si ¿sí está claro él se hace llamar que no es ni de izquierda ni de derecha, pero pero su discurso, su programa político era un, era un programa de derecha, incluso más de derecha que el, que el de Sichel entonces yo creo que la única forma que, que pueden ganar proyectando los futuros, digo yo es, es forjar alianzas, no les queda otra París lo sabe, Carlos lo sabe, por eso tanto guiño entre ellos Y yo creo que después van a empezar a venir las conversaciones durante estos años sobre todo después de lo que va a con la constituyente lamentablemente ese es otro tema la constituyente yo no es por desmerecer al eh, partido de Cast, pero sí yo creo que tanto va a alcanzar al agua que al final se rompe, pues, profe. Y eso le pasó a Meo, que ya Meo está colista siempre dentro de las elecciones. Y si el partido de la gente y París si no se mueven ahora, y no son un partido activo, y su representante siempre va a estar afuera... La gente se va a terminar de eh, chorear, en ese sentido, o se te va a terminar de cansar. Pero ojo, que eh, eh, tiene eh, Lorenzini y tiene otros más. Que eh, eh, eh, los Paco pirámide, me el loco con el gorro de París la y, la y después tenemos Lorenzini y otros más Paco. En todo caso. Pero... Oye, pero igual no, no, no con esto que, que, que en el fondo hubo una votación y en el partido de la gente y al final votaron todo lo contrario, no habrá habido un quiebre. Es que eso, eso fue con las bases del partido de la gente. París se sacó un millón de votos aproximadamente y el partido de la gente tiene 40.000 militantes, de los cuales el 61% aprobó a casa, pero no son dueños del resto de los votos. O sea, casi un millón de votos versus eh, 40.000 es mucha la diferencia entonces lo que no, va a tampoco... por ejemplo escucha, ¿dónde están esos votos entonces? tampoco ningún voto endosable si cada persona vota por quien quiera claro. a pesar del llamado del candidato ¿ya? el candidato puede llamar mucho a votar por una persona pero la persona tiene la decisión final de votar por quien quiera oye oye, hmm. para que vean que estamos en un programa en vivo yo me voy a sentar un minuto y vuelvo al tiro continúen ustedes ya poniendo. le dieron ah, ganas de área. mucha cerveza vos profe, mucha cerveza sí, ¿vale? Si no está curado, ¿por qué anda tomando? En vivo y en directo por .fm.cl Es la medianoche, pasado la medianoche con seis minutos. Es la hora exhausta. exacta. Exacta. Para, para que vean que don profe tiene una vejiga eh, un poco frágil y ya está un poco ceñido. Así que, eh, por favor, entiéndanlo. Él fue a las casitas y ya vuelve. Oiga, pero, don Paco, ¿usted ve cómo ve el futuro de Chilito con eh, esta nueva elección? Porque ya para ir cerrando también el tema e eh, ir despidiéndonos en, eh, del programa, podríamos hacer las reflexiones finales de cada uno, de cómo ven el futuro, de las cosas que van a lo mejor pasar, de cómo uno se puede preparar para el futuro. Yo, la verdad... Espero estar completamente equivocado en mis predicciones y que puta, a Don Walo le vaya la raja y que todos seamos la, el mejor país de Chile, como decía por ahí. Pero yo la verdad tengo mis reticencias y, y la verdad es que no, no tengo mucha esperanza en ese sentido. Eh, Por la realidad que vivimos en, en países. Eh, vecinos con, Por la realidad que vivimos en Latinoamérica como tal eh, La verdad es que de los ejemplos que, que vemos De estos procesos De estas eh, ideologías eh, No me dejan mucho margen Como para pensar que la cosa va a mejorar Sino que al contrario ¿no? El sistema yo creo que va a empeorar Con todas las políticas que van a imponer porque si bien a lo mejor el Senado y, y la Cámara de Diputados están equilibrados Tenemos en curso una nueva constitución Y eso es importante Y esa nueva constitución o la Asamblea Bueno, no es Asamblea es convención constituyente Tienen respaldo al 100% O ellos respaldan al 100% al presidente electo Y a sus ideas o a sus ideologías entonces también tienen la facultad de dejar estipulados artículos en eh, los cuales beneficien este régimen y la gente no se va a dar la paja o no se va a dar el trabajo de leer una nueva constitución la prensa por otro lado yo creo que va a dar una desinformación de lo que va a ser esta nueva constitución y, y la gente va a quedar con la primera idea y, y yo creo que salga una constitución que salga y yo creo que no va a ser mejor que la que tenemos actualmente, se va a aprobar y al aprobarse van a haber medidas o van a haber eh, digamos cosas que nos van a llevar a, a, un, a un a un proceso un poco más profundo de, de, de, de cambio y de retroex retroexcavador en ese sentido no sé qué opino usted, Paco. Wow, chuta. Eh, a ver. La esperanza le ganó al miedo, eso estamos claros eh, hoy día. Ahora, eh, yo creo que voy a robarle la palabra al candidato Cast. Yo creo que igual hay que desearle lo mejor a, a Don Wallo y a su gobierno. Porque si le va mal, eh, nos va a ir mal a todos y nos va a mirar la mierda perdonando el francés, nos vamos a ir directo a la mierda, como Eso estamos verdad. todos los vecinos Sí, obvio eh, No es tan fácil que nos vayamos a la mierda tan rápido pero bueno, está la constituyente que tú nombraste recién Station, entonces se están dando varias variables que podría decir que nos vamos a acercar si no nos vamos a ir a la mierda, nos vamos a ir acercando bastante. Ahora pero ojalá como yo digo de darle la mejor suerte a este cabro que tenga que no lo embolene tanto la perdí no haga tantas cagadas porque si no realmente nos va a ir mal nos va a ir mal a nivel de mañana vamos a ver cómo se va a presentar la bolsa y lo más probable que mañana y ahí ya me meto más en, en el rol digamos numérico mañana la bolsa se va a ir de capa caída y va a ser quizá un récord de, de caída lo más probable pero se le va a gustar ¿no? que la bolsa baje Ah, no, no, la hora bolsa, perdón, <risa> perdón, perdón Perdón, perdón Es <risa> <En> la, <hora, risa> <o no, risa> la hora, no hay entendido la talla Oye, eh... Oye, no, mire, no. yo tengo una consulta que hacerle a los dos a ver. 24 de diciembre a las 12 de la noche Usted está disfrazado de viejito pascuero Y le toca llegar a la casa de Boris ¿Qué le regala, don Paco? Eh, seguridad y con buena conciencia para dirigir bien a un país ¿Dónde eh, está, El programa de cast impreso y un contrato o un estatuto en donde se comprometa a eh, cumplir la actual constitución no la nueva que va a salir Eso me parece conocido señores <risa> Exactamente usted habla de agosto del 73 no, de antes. Ah, de, de cuando... antes, de 70, perdón. De 70. Claro, de cuando Allende tenía que asumir y le piden, la DC lo obliga a firmar un... Exactamente. Ese, ese contrato que uh. Allende iba a respetar la constitución. Y bueno, y por eso después lo destituyen por no respetarla. La wea. Sí. <risa> ¿Y usted, profe, qué le regalaría? Yo a él le regalaría un título comprado en TACNA. <risa> Oye, son iguales, son iguales ¿Sí? los títulos de acá bueno, Pero si se lo va a regalar la Facultad de Derecho de la Chile hace los rutinos ah, No, cargados, eh, sí. eh, hay iguales, no, Hay hueones que estudian más que la chucha Repiten el examen de grado Sacan la mierda estudiando y lo sacan finalmente Y este, por secretaría claro. Por secretaría Oye, no, yo lo que le regalaría entonces Entonces sería, ¿qué le voy a regalar? Bueno, si el buen se va a terminar jubilando bueno, A los 39 años con una pensión millonaria Bueno Sí, este ¿Quién la va a andar regalando, Este huevo este termina... cachado que terminó que mejor que Cristiano Ronaldo, güey? Sí, la hizo <ríe> La hizo Y va, va a ser más... Va, va, va a ser más po... Así, va a ser menos rico de cuando empezó Seguro Oye, Uy, eh, ya tengo un buen regalo una AK-47 eh, firmada por Fidel Ah, pero Fidel ya no está, po. No, pero ah, se consigue la firma Pero un AK-47 ah. firmada por Fidel no sé si me explico. Claro, claro. En todo caso. A ver, yo ojalá que... A ver, yo no sé, que, que, también lo comentaba en el, en el programa anterior, pero tras en Balina. Eh, en una de esas eh, el presidente también cumple un récord, que va a ser el primer presidente de los últimos años de democracia que salgante. Porque, a ver, insisto, si no cumple las promesas a... El pueblo, y, y rápido el pueblo por mucho que lo, lo maneja ahí el, el partido comunista y de hecho si no cumple lo, los temas del partido comunista eh, se le van a tirar a las calles y la cosa da aquí un desastre no, Don Paco, no lamentablemente usted está en un error y el pueblo entre comillas socialista no se le va a abocar a las calles a pedirle o a exigir la explicación va a esperar con la mano abierta o como foca el pedazo de pescado para que el presidente se lo tire. ¿verdad? Y lo por dice, otro lado. ¿eh? Miren lo que dice Benjamín, obligado a mojarme el poto ojalá que la cagá con el gobierno de Burrick, que los inversionistas se vayan, el desempleo suba, el hambre y la miseria para que el Cid, para, para que y cito a los zurdos nunca más en Chile vuelvan a salir estos parásitos. Bueno, sí, pues. Uy. Uy. Bravo. Este... Potente eso. Don Profe y Don eh, Paco, eh, el país que no aprende de su historia está condenado a repetirla y lamentablemente la estamos repitiendo, ¿para qué andamos con cosas? ¿Mm? Eh, ojalá, ojalá, que, ojalá que no se repita lo del 70 y ojalá que le vaya bien y que los cambios no sean tan radicales y bueno, quizás no tengamos el crecimiento que esperábamos con CAS, pero por mientras haya seguridad, y como yo continuando y para cerrar un poco lo que me haya preguntado vamos a ver cómo los inversionistas, si ya han sacado las lucas todo esto todo este tiempo nos sigan sacándolas y le dé seguridad yo creo que la mayor estabilidad es que nombre a su equipo económico y que le haga caso pero no le hizo caso al equipo económico en la campaña menos de hacerse lo que en todo caso Sí, así Oye, que estamos hasta más ¿cuánta culpa tuvo Piñera en que Caso no saliera electo? Uh, yo diría <risa> antes yo diría antes ¿Qué, ¿qué culpa tuvo Piñera en que lleguemos a todo esto? vendió el país pues, no no Sí. Me... lamentablemente eh, don Piñi se, se la concharon los miedos vendió la constitución y de ahí todo mal eh, ya el país se fue a la mierda y bueno tenemos lo que tenemos la polarización que ha llevado a Boric a ganar la elección presidencial pero bueno enhorabuena tenemos en hora mala, <risa> tenemos en hora mala. Y... ojalá que se ve lo que se dio en España con iglesias y que sea una anécdota pero uh -huh. en pero en España no tenían una convención constituyente ese es el tema Y pero, ese es el peligro Independiente de la convención constituyente En Chile estamos acostumbrados a tener alternancia en el poder Y uh -huh. es un buen síntoma Porque si ahora sí. viene Boric Después nos toca a nosotros Esperemos. No, pero por eso le digo profe <risa> No había convención Ojalá No había convención Y eso pues muchachos, ya estamos llegando al final de este programa especial Del país de los cibes No es la capital Ya no es la capital del país Exactamente, espero que todos los que nos hayan visto les eh, haya gustado este programa eh, Don Paco me está indicando ahí, eh, no sé qué cosa, pero yo no tengo idea <ríe> Ah, <ríe> eh, ahí te lo hicimos Prime. Prime Ah, pero ahí te lo hicimos Prime, exactamente eh, Edición ah. especial, Deluxe <ríe> Exactamente, Deluxe ¿Ah? Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram Muy Antes bien. que lo cierren y nos den de baja No es que lo cierren, sino que eh, bloqueen el contenido claro, o sea, no, y no, van a, no van a cortar internet, si van a seguir existiendo Facebook, Sí, es van. A seguir existiendo, pero fuera de... ¿Ah? Claro. claro, y... Lo que yo quiero decirle a, la, a toda la gente que nos escucha y que está acostumbrada a escucharnos también, de que a lo mejor si alguno esperaba un análisis más sesudo, más concienzudo, mira, estamos tan para la cagar con la derrota que mejor cagarse la risa un rato. Sí, pues no. Aquí el país de los simios es para ya tirar un poco la talla, ser un poco más relajado. Ya tienen los datos duros en el cervel y las noticias. Mañana van a estar todos los canales hablando del nuevo presidente y de todos sus. Eh, lindas cualidades así que aquí estamos para eh, relajarnos un poquito eh, aunque Muchachos, no sé si se pueda pero bueno muchas gracias por invitarme <risa> a este Hoy sigue país próximo Prime y eso bueno, se vienen cuatro años que hay que apretarse el mandala eso, exactamente pues, un Mira. abrazo a todos según la nueva constitución, eh, no, si es que dicen, a lo mejor serían dos años de presidente y después habría que escoger un nuevo. Ahí tendría una nueva oportunidad. Vamos, que se puede. <risa> Sueñe, profe, que es gratis. <risa> vamos, isquia, vamos, isquia, perdón, con esta mano. Ah, claro, con eso esa. Con la mano empuñada. Así que, eso, muchachos, un abrazo a todos. Gracias por seguirnos, escucharnos. A la gente que ya se ha suscrito en YouTube, eh, que nos escucha en Spotify y todo eso, que nos sigue en Twitter, Compartan. en Facebook. Compartan todo esto. Un abrazo a todos. Recuerden que hay pasaporte de 32 hojas y de 64. ¿eh? Y que va a bajar el precio. Así que, a sacar pasaporte, cabros. Pero un si no lo sacas, te están cagando. Tenés que darte cuenta. Tenés que darte cuenta. <risas> Exactamente. Cuídense todos, muchachos. Un abrazo. Nos escuchamos ya la próxima semana en un nuevo capítulo de la capital o del país de los sirios. Ahí vamos a pensarlo. Si le cambiamos el programa, o sea, si le cambiamos el nombre permanentemente al programa. ¿Ya? Cuídense mucho y chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. chau, chau, chau, chau.